Hola, mi nombre es Isaac Zamora y yo pedí a mi esposa uh, que le sacaran los papeles y yo hice todo el proceso con Eduardo Soto. Y aunque el proceso fue un poco largo, siento que fue más corto de lo que comparado con otra gente. Fue, o sea, súper fácil. Además, le hicimos los papeles que, que nos pidieron y. Es, en sí en sí, nomás era esperar dar los papeles y esperar a que les ponga el gobierno el USCIS y o sea yo, yo me sentí bien cómodo con ellos como confiado y o sea, el, los resultados hablan por sí mismo porque hoy sacamos el green card por mi esposa y o sea, ella ahorita está feliz de que de que por fin uh, tiene su green card y no, no vemos cómo pudo pasar con otra oficina de, de abogado. Okay. O sea, de los dos uh, les pedimos, les damos muchas gracias a todos los que traen en la oficina de Eduardo Soto por, porque ahorita uh, lo que pagamos en sí es muy poco por lo que nos dieron.